Para entender los cálculos estequiométricos en las reacciones químicas voy a hacer una analogía con una reagrupación de rotuladores en estuches diferentes que sería algo similar a cómo funciona una reacción química y a través de ello vamos a intentar entender cómo la relación en número de átomos entre los reactivos y los productos también es una reacción entre el número de moles de reactivos y productos es algo más sencillo de lo que parece tengo una caja en la que me han dado un montón de, de estuches de rotuladores y hay dos tipos de estuche, el estuche tipo 1 pues tiene un rotulador rojo y cuatro verdes y el estuche tipo 2 tiene dos rotuladores azules. Así que tengo una caja llena de, de estos estuches de rotuladores y lo que voy a querer hacer es eh, montar otro tipo de estuches, pues tengo estuches de tres rotuladores y voy a querer organizarlos de otra forma. Estos son los dos tipos de estuche que quiero formar, combinando los rotuladores que tenía. Así que tengo un estuche 3 que quiero formar con un rotulador rojo y dos azules, y el estuche 4 que tiene dos rotuladores verdes y uno azul. Bueno, pues voy a coger los estuches que necesita del tipo 1 y del tipo 2 para conseguir estuches eh, terminados. Y voy a tratar de usar todos los rotuladores posibles. Lo que voy a hacer es ir colocando los rotuladores que tengo en los estuches originales, en estuches vacíos de los que quiero conformar, así que voy colocando intentando que se parezcan a los estuches que quiero conseguir, así que en el estuche 3 coloco un rotulador rojo y dos verdes de las cajas que tenía originales y en el estuche 4 coloco dos verdes, ahí va el primero, ahí va el segundo, pero no me quedan rotuladores azules, así que tendré que coger algún estuche 2 que era el que contenía los azules para completar este estuche. Voy a repetir la operación, pero esta vez voy a coger dos estuches tipo 2 y uno tipo 1 para eh, formar mis nuevos estuches. Así que voy cogiendo los rotuladores que necesito para que sean iguales a los que tengo de patrón arriba. El estuche 3 tiene uno rojo y dos azules, ya tengo ese estuche formado. El estuche 4 tiene dos rotuladores verdes y uno azul. Así que voy cogiendo lo que necesito y lo añado. ¿Qué ocurre? Pues que ahora me, me sobran justo rotuladores para hacer otro estuche 4. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer un segundo estuche 4 con los rotuladores que me sobran. De esta forma utilizo todos los rotuladores eh, que he cogido inicialmente y voy a conseguir eh, formar rotuladores de los dos tipos que quiero completamente terminados. Así que no me sobra nada de lo que cogí y tengo todo completo al final. ¿Qué es lo que tengo aquí ahora? Lo que tengo es que he reagrupado los estuches que tenía inicialmente para conseguir estuches diferentes. Esto es muy similar a una reacción química, en el cual tengo dos reactivos, que sea el estuche 1 y el estuche 2, y voy a formar dos productos, que sean el estuche 3 y el estuche 4. Para que esto ocurra y que pueda eliminar o redistribuir todos los reactivos que tenía, y conseguir todos los productos que pueda, pues veo que necesito un estuche 1 y dos estuches tipo 2, y que voy a conseguir un estuche tipo 3 y dos estuches tipo 4. Es decir, no puedo hacer las combinaciones que quiera, sino que van a ocurrir pues ciertas combinaciones de los elementos que tengo al principio. En este caso son rotuladores, pero podrían ser átomos de ciertos elementos. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí, al tener que coger dos de estuche 2 y uno de estuche 1 y conseguir un estuche 3 y dos estuches 4, es lo que en química se llama ajustar la reacción. Supongamos que ahora en vez de tener estuches sueltos tengo cajas de 10 estuches, de estuches tipo 1 y tipo 2, y quiero montar cajas de 10 de estuches tipo 3 y tipo 4, bueno, con la misma reordenación que hemos utilizado antes. Pues como ya sé cómo tengo que combinar las cajas de estuches para hacer los estuches nuevos, lo único que tengo que hacer es agruparlos de esa forma. Vamos a verlo. Tengo aquí arriba eh, cómo tenía que agrupar los estuches y los estuches que iba a conseguir, pues voy a ir montando las cajas agrupando los estuches de esa misma forma. Cojo un estuche tipo 1 y necesito dos estuches tipo 2. 1 y 2. Y con esto voy a conseguir un estuche tipo 3 y dos estuches tipo 4 muy bien voy a seguir el proceso vaciando las cajas que tengo aquí a este lado y llenando las cajas que tengo en el lado derecho Llegado a este punto, me he quedado sin rotuladores del estuche tipo 2, se me ha quedado hacia la caja, así que voy a necesitar otra caja de 10 estuches tipo 2 para continuar con el proceso y poder vaciar la caja de estuches tipo 1. Además, si sigo el proceso, pues tiene pinta de que voy a conseguir llenar otra caja de estuches tipo 4. Esta ya la tengo llena con sus 10, a esta le quedan 5 y si continúo el proceso voy a conseguir dos cajas de estuches tipo 4. Ya me he hecho con una nueva caja de estuches tipo 2 y una caja vacía para meter aquellos que vaya formando de estuches tipo 4. Y continúo con el proceso. Y con esto he terminado de repartir eh, los rotuladores que tenía originalmente en las cajas y los estuches eh, nuevamente en cajas de 10. El proceso completo ha sido el siguiente. Hemos empezado con dos tipos de estuche que tenían diferentes rotuladores y los hemos recombinado para hacer estuches de tres rotuladores con combinaciones diferentes. Hemos visto que necesitábamos un estuche tipo 1 y dos estuches tipo 2 para conseguir un estuche tipo 3 y dos estuches tipo 4. El siguiente paso ha sido pasar a cajas. En vez de utilizar estuches individuales hemos utilizado Cajas de estuches. Y hemos visto que necesitábamos la misma proporción exactamente que si fueran estuches individuales. Una caja de estuches tipo 1, dos cajas de estuches tipo 2 y con eso conseguíamos una caja de estuches tipo 3 y dos cajas de estuches tipo 4. ¿Qué ocurre si ahora a la caja de 10, en vez de ponerle ese nombre caja de 10, la llamamos pack? Pues no pasaría absolutamente nada. Vamos a llamar a esta caja pack y todas las cajas las llamamos pack y no cambia absolutamente nada hemos utilizado un nombre diferente pues un pack así que necesitamos un pack de estuches tipo 1 con dos packs de estuches tipo 2 para conseguir las combinaciones de rotuladores que queríamos al final bueno y si en vez de pack le ponemos un nombre más molón como por ejemplo mol pues tampoco pasaría nada el nombre es independiente si hasta aquí lo llamo mol pues el asunto queda exactamente igual. Pues eso es lo que pasa en las reacciones químicas, que las reacciones químicas actúan una molécula con varias moléculas para formar unas moléculas diferentes y cierta cantidad, pero nos da igual que estemos trabajando con una molécula que con un conjunto de moléculas. Pues el mol es un conjunto de moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre el mol y el pack que hemos llamado antes? Pues la diferencia es la siguiente, que un mol en vez de contener 10 estuches de rotuladores, lo que contiene son 6,022 por 10 a la 23 estuches. Es decir, es como si fueran cajas de estuches gigantes con mogollón de estuchitos cada una. ¿Qué ocurre en química? Pues si estos rotuladores estuvieran representando átomos de cierto elemento, cada estuche representa una molécula formada por esos átomos. Esto que tenemos aquí, cada caja, que es un mol, pues en vez de ser estuches, pues van a ser moléculas. En el fondo, un mol es una manera de contar por paquetes, pues en vez de 10, que sería una decena, o 12, que sería una docena, pues un mol son 6,022 por 10 a la 23, en este caso moléculas, pero podrían ser átomos, podrían ser iones, podría ser lo que quisiéramos, vale, entidades que se manejen en química. Así que cualquier unidad que pensemos, pues un átomo, un ion, una molécula, lo podemos representar con mol. Si ahora trasladamos esta analogía que hemos hecho con rotuladores, estuches y paquetes a átomos, moléculas y moles y una reacción química. bueno, pues Si dijéramos por ejemplo, este ejemplo de reacción que el rojo es carbono, el verde es hidrógeno y el azul es oxígeno, estaríamos ante una reacción de combustión que sería la siguiente. El CH4 que es metano reacciona con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Así que una molécula de metano reacciona con dos moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. De la misma forma que hemos hecho antes podemos pasar de moléculas individuales a moles igual que hemos pasado de estuches individuales a cajas de 10 estuches que para nosotros van a ser los moles así que la reacción en moles quedará de la siguiente forma un mol de metano reacciona con dos moles de oxígeno para dar un mol de dióxido de carbono y dos moles de agua espero que este ejemplo haya servido para entender un poco cómo funcionan los ajustes en las reacciones químicas por un lado y por otro lado el concepto de mol que es mucho más sencillo de lo que parece y que es simplemente una forma de contar átomos, moléculas, iones, protones, lo que queramos en química.